No me salgo. No, pero es que pues no. Pues nada, fue en un parque de agua y tal. Y las la pequeña, ¿no? Sacaron bien. Casi como ahora. <tose> no, pero yo era pequeña y no me di cuenta. ¿Cómo ya lo pensaba? ¡Ah! no voy a ahora ay, vaya a estar Sí, ¿Qué hay que ver. Sí, si sí, no, no, sí, no, no, si no, no, sí. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es no, Mira, mira, no, no, mira, mira. no, no, no, no, no, sin tocar. no, no, no, no, no, qué no, no, no, es, ¿eh? no, ¿Es que es... Venga, es, Venga, es sí? no, bueno, sí, luego, luego tú. tú, Venga, cuenta tú. Una, dos y wow ¡Hola! Oh, ¡Qué bruta que soy! ¡Ay, uh, ya, ¡Ah, ¡Ah, aquí sí es una bola en el para Ahora os toca a vosotros contar la experiencia. caro ¡Ah! ¿Viste? una reunión personal con el agua y okay. te regalo una experiencia nueva. ¿Ah? ¿Alostri? ¿Osted me ¿Ah? que contar Hay que contar la experiencia ah. con el agua. Ah. Una cosa que os haya pasado con el es agua. Eso es una experiencia. ¿Qué pasa aquí este verano? O en la piscina, en el agua, en la playa, en la lluvia. Ya me le pasó muy bien en la, en, en la piscina de casa. Bueno, las dos. Ah, en, en la noche. En Ya te hizo cuenta lo del barquito. Cuéntale esto y en tuya en el agua. ¡Gristry! Que un día nos fuimos con. Cosa que va a una vaca de pedal una vaca de pedal y... tenemos los amigos chum chum chum y nos tiramos con un tomón ¡Oh! un Qué de oh, de ¿Qué de ¿Qué el... Pero en un hotel, había, en dos hoteles había piscina, pues, no, pero solo me valía no. Y también me veía en un <risa> ah. no? jacuzzi. Yeah. No, por una experiencia. Si queréis pasar una experiencia. Todo, ¿Sí? todo. ¿Está frío? foto sí, claro. poneros con esta joven poneros con aquí con la señorita y la experiencia guapísimas habéis salido en los locos. ¿Eh? ¿A lo ¿Al ah. ah. <risa> <risa> ¿Eh? la flicky? ¿Al menos nos loco es imposible apagarlo. es imposible apagarlo. ¿unos tocos? A menos que sea que del sal. Ah. No, no, no. tengo para no No, no,